desde la región puno por dignidad y por nuestra patria y por defender nuestros votos porque nuestra patria representa a nuestro hermano pedro castillo terrones es presidente electo en las urnas es presidente legítimo hemos elegido a él para cinco años pero sin embargo las mafias inquistadas en el poder lo secuestraron nuestro presidente no ha sido vacado no ha renunciado, lo secuestraron y está secuestrado por las mafias porque justamente el hermano Pedro iba a gobernar a favor del pueblo. ¿Cuál es el delito que ha cometido para estas mafias? Ser, dice, incapaz, incapaz de negociar, incapaz de traicionar a su pueblo, incapaz de firmar con las mafias, por eso... Lo secuestran. Es más, hermanos, hermanos peruanos, nuestro presidente ha presentado 74 proyectos al Congreso a favor del pueblo. Uno de ellos es gas gratuito para todos, ingreso a las universidades, segunda reforma agraria. Es más, nuestro presidente iba a revisar los contratos ley que eso, esta mafia no lo deja. Y ahora esta usurpadora está regalando nuestro país, está firmando juntamente con este Otárola, está regalando nuestro país, está firmando nuevamente los contratos ley. Y nuestro país a nivel nacional, y más aún Lima, no despierta. Estos mafias están regalando nuestro país, nos están robando. Nuestra materia prima, queremos nosotros industria, pero no hay industria, solamente hay robo y saqueo por estas grandes mafias, nuestros poderes de facto, de estos poderes oscuros, de este poder económico que lamentablemente domina el poder político. Eso tenemos que saber, hermanos, hermanos del Perú profundo, hermanos de Lima, despertemos. Aquí estamos luchando, no somos izquierda ni derecha, somos pueblos conscientes, seres conscientes, seres despiertos que queremos nuestra patria, que queremos un cambio para bien de todos los peruanos, para bien de nuestra patria y para bien de nuevas generaciones futuras. Nosotros como luchadores somos aves de paso en este mundo. Estamos luchando por los que vienen, por un futuro mejor de nuestra patria, hermanos. Despertemos y defendemos, defendamos nuestra patria, hermanos. Muchísimas gracias, señora. Muy buenas noches. Amigos, amigas de las redes sociales, estamos transmitiendo en vivo, en directo. Desde el campo de Marte de Jesús María de Lima, Perú, imágenes en vivo y directo para las cámaras de Mario, prensa de pueblo desde el Perú para el mundo. Señora, palabras finales que estamos ante los ojos del Perú y del mundo. Adelante, señora. Hermanos de las 25 regiones, hacemos llamado a organizar, a seguir luchando. No hay que can descansar, no tenemos cansancio, no tenemos hambre, no hay frío, Te tenemos dignidad y la dignidad no se vende ni se compra, la dignidad solo se consigue con nuestras acciones. Y aquí hay un pueblo digno que defiende su patria, aunque nos digan terroristas, las mafias llaman terroristas a los que defienden su patria. terrorista es aquel que informa la prensa mermelera, Willax, América, Panamericana, ellos son los terroristas que informan. Tergiversadamente, ellos ante el terrorismo informativo, también el terrorismo económico de los grandes poderes del Estado. Y aquí tenemos que agradecer nuevamente a la prensa alternativa que está abriendo los ojos del país y del mundo, que es lo que está pasando en este país, nuestro país, Perú. Y además hacemos llamado a los países del mundo, de Latinoamérica, por favor, ayúdenos, hermanos, y agradecer también a los presidentes como AMLO, a nuestro presidente de Colombia, el hermano Gustavo Petro, a todos los hermanos presidentes de Latinoamérica que se han solidarizado con nuestro país. El hermano AMLO, el pueblo peruano está contigo, la gente digna está contigo, hermano AMLO, hermano Petro, hermano de Bolivia, Argentina, el Digno, las mafias son los que, es, que están en contra, pero el pueblo peruano digno está con usted y agradecemos de nuestro país el respaldo a nuestro país Perú. Gracias, hermanos de Latinoamérica y del mundo. Gracias, hermanos, fuerza, hermanos de Perú, y vamos a seguir luchando porque hay, aquí hay un pueblo hambriento de justicia. Y libertad para nuestro presidente Pedro Castillo Terrones y llevar al Palacio y a Dina, a los congresistas y a esta fiscal Bamba llevar a la cárcel. Es lo que esperamos los peruanos. Gracias, hermanos.